pronto responde a una eh, conducta emancipatoria, como decís, no es un acto violento. Entonces, ese lugar, el lugar de el juzgar, para poder ser punible la conducta violenta, <ríe> qué, qué delicado, ¿no? ¿Sí? O sea, yo tengo a mi hijo que se levanta a las 2 de la tarde y, y lo tengo que mandar a una psicóloga para que lo vuelva a encauzar <risa> <el orden, risa> en el orden que corresponde y que le abra la cabeza para que, bueno, él es un sujeto, ya no es, uno, es un objeto de consumo, y un sujeto productor en una sociedad de consumo. Entonces tiene que obedecer a las aspiraciones y a las expectativas que todo el mundo que lo rodea este, espera de él. ¿no? Eh, por eso digo, qué interesante esto de la mirada de donde de pronto decir, jugar esta es conducta violenta y aquella quejarse los mapuches. En, Defensa de sus intereses y de su, y de su tierra, de su territorio, te es legítima. Aquí. Quería sumar algo a lo que decías vos: que hace poco me encontré con un compañero de Centroamérica, que es lo que me, me compartía que en este momento las organizaciones sociales están como, bueno, sí, se vienen trabajando y juntándose, pero que un poco el debate era eso, ¿no? Como respecto de qué es violencia y qué no. Porque es un tema que, digamos, como en el tema de los derechos humanos siempre, siempre está como muy dando vuelta, y de repente, como, no sé, que te quieran implementar una hidroeléctrica y te sacan el agua para que tu comunidad pueda to tomar agua, que es el derecho básico de cualquier persona para subsistir y que no, o sea, y defenderte frente a eso, digo, bueno, como algunos pueden entender que eso es violento y otros por ahí pueden entender que no es violento Y esto de que unos pueden entender y otros no pueden entender tiene que ver con lo que vos decías al principio sobre las atribuciones que se van generando de mm. claro. la gente que van incorporando como conceptos no que para mí son este, como decía Alemán, eh, lo tengo muy, muy bien, de agradecer a Aleman decía este, el modelaje del sentido común de la gente que produce el neoliberalismo a través de los medios de comunicación, a través de la construcción de conceptos que vienen eh, emitidos por esa, por esa no el sentido común que modela el neoliberalismo, que modela el capitalismo en general ¿no? este, y que tiene y apela a lo más miserable de su gente. Apela porque apela al individualismo llevado claro, a la máxima sí, potencia, claro. con lo cual efectivamente sale lo más a, a, a a los, pues, los más miserable. Eh, apela a los prejuicios más nefastos de la persona. Eh, que tienen que ver van de la mano de la ignorancia también. ¿no? Este, por eso también se apela al pensamiento acrítico, ¿no? como la posibilidad de redimirnos a todos. Qué sonado, claro. Pero bueno, vamos el domingo a la, a la marcha. No, bueno, claro. Lo que pasa es que tal vez en, en, entender o tratar de, de dialogar sobre estas cosas también nos lleva a pensar, aparte de ir a la marcha, hacer todo lo que hay que hacer, también creo que tenemos que interrogarnos mucho más. ¿Vistés? Este, este es el punto fundamental Y vos decías algo muy, muy puntual Con relación a la, a la reflexión de Fidanza Me parece que es una barbaridad este, Con relación a que la izquierda tiene que pensar esto sí, Claro tiene que pensar Y tiene que pensar esto Que de pronto no está dentro de la, del panorama De la expectativa ni... Mirá, esto que decís vos de Durán Barba Durán Barba tiene un escrito Porque él, es, este, ¿sí? qué dice De cada diez, como mucho a tres desinteresa la policía esos tres dejando porque ya están enmarcados aquí okay, a los siete y a los siete les interesa lo que dice filas qué le damos alegría bonito todo bien después tenemos la nuestra pero hay que porque les interesa lo que dice Finanza Entonces, si le garantizamos eso, que tengan su pichi, está todo, todo bien. Eso no y esos es tres. tres ya están, porque esos tres con están contra nosotros, pero ya están. Perdóname no si no la, la... Ahora, una cuestión. Errejón, cuando estuvo acá el de Podemos, hace una reflexión del otro ángulo, la de Barra, pero dice: no toda la ciudadanía es militante. Los militantes son. Pocos, uh -huh, sí. si los comparas Y hay una parte que aunque le interese, yo, pero quiere vivir tranquilo. No está todo el día, ah, quiere, vivir, quiere vivir tranquilo. Tal vez no con el sentido tan duro que lo dice Fidanza, pero quiere vivir tranquilo. Y para eso no tenemos política. Todavía se convoca permanentemente a la la lucha cotidiana, la lucha continua. Ah, bueno, pero es así. Y para eso estamos nosotros, claro. Eh, yo, a viejo no y sí. todo, sigo, sigo, sigo, sigo, no sigo, sigo. A Randall, eh, a Randall eh, con Roberto Navarro, uno que sale a ser, este, digamos, como un movilero, que sale a hacer este, reportajes a la gente que andar, pasa. Que y el... le preguntan sobre, ¿usted qué opina sobre.? Eh, lo, las, las cuestiones que han contratado en el sur en la provincia de Chubut y que tienen que ver con el kirchnerismo y han ocasionado la matanza de ballenas ¿qué le correspondería? o sea que hay que matarlo la gente, bueno, no, o sea, la gente no está informada y ya no estamos hablando de militantes estamos hablando de gente que se informa y gente desinformada totalmente sobre lo que ocurre este, y vos fijate que el target social al que está apuntado ese escrito de Fidasa o tiene que ver con la burguesía, la, la burguesía profesional, este, eh, que se supone, que está en este momento desinformada. O sea, sí, tiene que, se que ver también con sectores de capas medias, no se solo profesionales. Capas nada, medias nada, que, mirá, que tienen una cuestión muy clara. A eso que vos decías de las atribuciones, y yo me lo tomabas, que es, tiene terror a que lo confundan con el negrito, sí. y tiene Mira, las aspiraciones de mirar pero para... Pero para la, la vez pasada hablábamos, porque esto sería un tema polémico, ¿se acuerdan que nosotros mencionábamos la película El polaquito? Sí. Ah. ¿Por qué es en las capas medias o los ideales dominantes atraviesan el conjunto? Ah. ¿Por qué Exactamente. Que salía a robar las Nike? Sí. tenía incorporado sí. el ideal de las zap sí, digamos una marca después no podía acceder a eso pero esto que vos decís es muy importante porque hay estudios también hechos como en algunos sectores si querés más marginales más de tal sí. se reproduce claro. la escala de poder que criticamos <risa> se reproduce pues digo que es mucho más complicada la cosa no es por eso digo que no es tan simple, aquí están los buenos y aquí están los malos. <risa> no, hay muchas zonas confusas donde quién es el bueno y quién es el malo no, es muy difícil. Por ejemplo, si conocer, tener un, un celular. celular sí. eh, bueno, ese pasa a ser una especie de necesidad básica. Claro. Que se pueda mandar fotos, WhatsApp, etc. etcétera un sí, un teléfono, no, ¿no? no, Y además tampoco te el teléfono el teléfono fijo, ni los tendidos, ni los tendidos de, de líneas para teléfonos fijos. O sea, ¿qué vas a hacer? Yo, yo me preguntaba, en relación a esto que estamos conversando, ¿qué lugar ocuparía la realidad virtual como un actor importante donde circula todo esto en relación a la línea del mercado? El merc la lógica del mercado, como el, el, esa interacción entre la oferta y la demanda, el producto, y el, y el y, y yo lo indicaría como con un, algo parecido a un funcionamiento social del orden psicopático. Es decir, sin capacidad de empatía, el otro no es un otro, sino que está cosificado y es una cosa. Y entonces... Es una cosa, es un objeto. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué circula con todo esto? ¿Hasta dónde el entretenimiento? ¿Qué pasa con todo? Esto? Porque el celular como instrumento de comunicación virtual eh, tiene que ver también con el objeto de mercado que se introdujo. Lo digo porque mi marido este, eh, trabaja en una, en, en una compañía de, de teléfono, ¿no? Y entonces contaba que en algún momento el objetivo era llegar al ideal de que del uno a uno, de que la persona, la persona individual tuviera un teléfono. Y después el objetivo era superador. La persona tenía que tener mejor. Bueno, pero el tema de los avances de la técnica, porque tampoco podemos volver... Claro, claro, los obreros ingleses, romperla, cuando no, empezó la, no, la revolución no, industrial no, y ve, veían que empezaban las sí. maquinarias, incendiaban las claro, maquinarias. Sí, y pensando, sí, y trabas, y, claro, y no es así. No, es no, decir, no, no, hay avances, no, como, como por no, por no, todo no, que no, no, no trata de incendiar los celulares. Hay que pensar, claro, porque si no, no a caer. que nuestra compañera Silvana está escribiendo un artículo para La Jornada, precioso, que nos interpela a nosotros, porque, ¿cómo se llama? Eh, no le pusiste el nombre, yo digo, tiene que no, ser si el, le puse, su, le puse el celular. Eso, el celular viene a terapia. <risa> no, es así, porque si no, vamos a caer en una cuestión que es como los famosos claro, claro. cablistas. Una, sí, una cosa es que el celular sea un instrumento. Claro, claro. Es bueno, sí. el otro es bueno, que está bien. En claro, claro, claro. Seguro, seguro. Un soporte personal nada, de venta. Nada, nada. Claro. Sí, sí, la bueno, claro, así bueno. si, es, sí. Bueno, pero a la Bueno, gracias a todos. Si sale, claro,